No creo que recurso, se llegue a... Eh, ...donde uno de los candidatos eh, se está jugando el, el, su carrera política y el otro se está jugando la primacia dos, del partido. Los dos. No, porque si gana el candidato de, de Danilo, Danilo continúa con su primacía. Entonces, es jugándose Sí, pero no va a poder ganar las elecciones sin, la, sin el concurso de Lionel y viceversa. ¿Se va uno con, o se va otro? Exactamente. Yo o sea, pienso que uno que se va, porque eh, el otro puede con su cuarto. Eh, así que las cosas pasan y sí, y sí, y sí... Si Danilo puede hacer que Gonzalo derrote a Lionel en una primaria, puede hacer que gane una presidencial, porque Lionel es principal franquicia que los otros que van a besar a Gonzalo un caso eventual, entonces yo pienso, ¿eh? ¿me entiendes? O sea, tiene muchísimo más nivel y muchísimo más raigable, León, entonces... Leónel tiene una, una cantidad de votos en el bolsillo. Entonces, ya. pero estoy viendo como todo estos de, si de que se llegaron los rusos, de que si iban a hacer hackeos, <risa> de que si van a hacer qué sé yo qué, entonces no sé, cómo que estoy viendo que las cosas no pintan bien. Bueno. Ya están diciendo que se pueden hacer trucos y poner mesa sin que bueno, cita, mientras